el doctor Joel Mendoza, eh, con quien eh, vamos a conversar, vamos a estar conversando un poco en qué quedó, en qué, cuál es el consenso que se tuvo en el, con esta reunión con el prefecto acerca de la ampliación del E25 y la construcción del peaje. Matilde. Sí, muy buenas tardes. Este, tuve una reunión el día de hoy aquí en el CAL Parroquial con el señor prefecto y otros compañeros, en este caso del centro agrícola, también de participación ciudadana, más que todo con la preocupación que tenemos con respecto a, a, a la ampliación de la vía la E25, básicamente en la instalación de los peajes que ya se dio uno en la vía de Santo Domingo y que se está comprando anticipadamente, que más que todo esa es la molestia ciudadana y la preocupación porque se está construyendo el segundo peaje y es lo que queremos evitar. ¿en ¿Cuál fue el consenso en que ustedes llegaron en este momento? El consenso es que vamos a, a, a, en este caso, primero hacer un acercamiento con el nuevo gobierno eh, para este, pedir que no se dé este cobro anticipado. No estamos en contra del cobro de peaje una vez que se nos dé el servicio, que sabemos que, que es necesario la ampliación de la vía, que es la que la venimos pidiendo hace muchos años, por lo necesaria que es, pero no, no queremos el cobro anticipado porque no nos da ninguna seguridad de que como dicen, que en 18 meses van a empezar a, a ampliar la vía, y si no se da, igual ya la ciudadanía ha pagado por un servicio que no tenemos todavía. Entonces, eso es lo que vamos a, a, a tratar de impedir que se dé. Una pregunta, ¿cuánto están pagando en el otro peaje? Sí, o sea, eh, eh, las tarifas comunes que se cobran, que los vehículos eh, livianos un dólar, eh, y creo que hasta 6 dólares los, los carros pesados, 4 dólares... Camiones, entonces, y eh, usted sabe la circulación que hay aquí, que es muy numerosa, que aproximadamente son 26, 25 mil vehículos diarios que pasan, es una recaudación eh, muy significativa. Y vemos, ya son más de 3-4 meses que están cobrando y hasta la vez este, han ampliado, porque ellos hicieron un compromiso que iban a empezar a ampliar desde Santo Domingo hacia acá a Buena Fe y no han ampliado ni siquiera un metro, no se puede decir que. que que lo van a hacer, en este caso, han engañado a la ciudadanía, está este caso de la, la concesionaria que está a cargo de esto, y queremos, en este caso, eh, que no pase lo mismo con el nuevo peaje. Nosotros aquí, Patricia Pilar, seríamos los más afectados, porque quedamos en medio de dos peajes en menos de 50 kilómetros, y, y esto afectaría enormemente a la, a, la, a la economía de la gente de la zona. ¿Qué les ha dicho el prefecto en estos momentos? ¿Se ha puesto de su lado de no construir el peaje... en Cerca, bueno, cerca de la represa que queramos. Sí, este, él ha hecho el compromiso de, de apoyar esta causa y de unirse a esta lucha, de, de, de sumarse y para, en este caso, primero hacer los acercamientos, los diálogos respectivos. Y, como le digo, estamos con un nuevo gobierno, queremos saber la postura, porque esto fue este, implantado en el gobierno anterior, y una vez que, que se agoten los espacios de diálogo, seguiremos este, conversando con las demás organizaciones. ...y tomar las acciones necesarias... ...pero realmente la postura nuestra es no al cobro del peaje anticipado. ¿Se va a elaborar un manifiesto público para hacer conocer esto a nivel nacional? Sí, esa es la primera medida, vamos a hacer un manifiesto... ...en el que vamos a firmar aquí este, las personas que hemos presente ...y vamos a invitar también a otras autoridades que se sumen... ...para hacerlo eh, llegar a, en este caso al gobierno, al presidente... ...al ministro de Obras Públicas... ...y hacerlo este, público por los medios de comunicación para hacer conocer nuestro rechazo y, y esa sería la primera medida que vamos a tomar y de ahí vamos a ir este, tomando las que sean necesarias para impedir que se eh, haga realidad este, este, este arbitrario eh, que le digo que se quiera hacer de, de una, un, el cobro anticipado del la empresa, El proceso ha sido cuestionado porque la primera empresa, ya, el propio dueño fue ya sentenciado ocho años por soborno. Sí, sí, hay muchas falencias desde, desde, desde la licitación mismo. Tenemos conocimiento de que la empresa que ganó eh, no es la misma que está, este, en este caso, construyendo eh, el peaje. Eh, yo estuve en la lucha que hicimos en Santo Domingo con los presidentes de otras parroquias para, para impedir el, el, la construcción del peaje allá. Siempre pedimos el contrato original para ver si estaba facultado esto que están haciendo el cobro anticipado. Nunca se nos dio una copia del contrato para, para ver. Eh, no sabemos qué esconden. Eh, nos dicen que recién van a hacer los estudios de la vía, hay muchas cosas oscuras que, que realmente nos hace dudar de la veracidad de todo lo que dicen ellos. Entonces, todas estas cosas queremos que se nos aclaren por eh, el, el bienestar de todos, por la seguridad de la ciudadanía y realmente si nosotros en este caso estamos aquí en representación de los ciudadanos, tenemos que velar por los intereses de los ciudadanos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, fueron palabras del presidente del gobierno parroquial de Patricia Pilar. Eh, Joel eh, Mendoza, vamos a hablar ahora con el presidente de la Junta Cívica. Marco Morales, presidente eh, de la Junta Cívica, ¿verdad? No, de la Asamblea Local de Participación. De Algo similar. Asamblea Local Bueno, se viene un nuevo peaje en el sector del progreso. ¿Cómo están las situaciones eh, en este momento? vamos a pagar dos viajes para llegar hasta Santo Domingo o de Patricia Pilar hasta Buenafé en menos de 50 kilómetros. Bueno, nosotros como como comunidad ya hemos venido protestando en este tema. No estamos de acuerdo en eso. Porque no es justo. No estamos de acuerdo en en la forma en que lo están haciendo. ¿No? Cobrar 18 meses de peaje con ese dinero recién a hacer la obra, no es justo, no es justo. Cuando si hablamos de una, de una inversionista, el inversionista tiene que venir con su capital a invertir, pues eso es lo que queremos, que vengan los inversionistas a invertir su capital aquí y luego cobran ellos su inversión. Pero no señor que nos quieren sacar a nosotros el dinero para con nuestro dinero hacer las obras y que ellos lo van a cobrar. No es justo. Entonces nos hemos ratificado hoy día en la reunión que tuvimos en que no estamos de acuerdo y, y si tenemos que irnos a la calle, tenemos que irnos porque esto es injusto. Los agricultores estamos cansados de esto, cansados. Nos elevan lo, los, los precios de la luz, nos cobran peaje, en los permisos de cuenta propia en la Comisión de Tránsito nos desnuda ¿hasta cuándo? pues no? ¿hasta dónde? ¿hasta dónde? ya no aguanta más el agricultor los precios de los productos están sobre los suelos entonces no hay dinero no hay dinero que alcance qué entonces, conclusión llegaron a esta reunión respecto de la, de co, del cobro anticipado del peaje? a ver la conclusión de la reunión de hoy es en, primero dialogar y estamos de acuerdo, primero hay que dialogar Vamos a dialogar hasta ver el pronunciamiento del señor presidente de la República, que es presidente nuevo, que recién entra. Al menos él le conoce de, la, de, nuestro, de nuestro descontento de este proyecto de peaje. Y si él está de acuerdo con seguir con este proyecto, bueno, tendremos que irnos a las calles. Esa es la conclusión que hemos llegado. Pero necesitamos que él también se pronuncie, vamos a hacer un escrito para hacerlo llegar al ministro de Obras Públicas y al presidente de la República para que se pronuncie sobre este tema. Así, así es, señores. ¿Qué tiempo piensan esperar un, eh, un pronunciamiento de parte de las autoridades? Lo más pronto posible, máximo unos 8 o 15 días, porque no podemos demorarnos porque la ola está continuando. Mientras más continúe, se hace mayor problema para nosotros. Pero luego ya no hay, ya no hay, como Santo si Domingo, que pidieron una acción de protección en el tema del cobro, igualmente los jueces... ¿No dieron paso y se sigue cobrando en el viaje que lo tenemos cerca de Santo Domingo? No se ha hecho eso todavía, porque incluso en Santo Domingo... No sé, Santo Domingo si ha hecho, porque no conozco. Ya lo hicieron, ah, ya. pero no dieron paso a la acción de protección del no cobro de, del viaje, sino que negaron y sigue cobrando el viaje. Figúrese, figúrese. nosotros defendemos lo que es la provincia y Los Ríos, y más que todo, nuestro sector. Nosotros como agricultores, más que toda la Asociación de Agricultores de Paripa esté involucrada en el centro, en el centro donde están construyendo. Nosotros pasamos dos, tres veces en el día, en el día, y pagar, diga usted, unos 52 dólares en el día estamos pagando 6, 8 dólares, no es justo. Y no hay dinero que alcance, no estamos en contra de esto. Así es, señor ¿Repite su nombre? Marco Morales. Marco Morales, vicepresidente de la Asamblea Local de Participación Ciudadana del Cantón Buenafé, para servir a usted. Gracias. Bueno amigos internautas, eh, escuchamos bueno, ya dos versiones de eh, personas que viven en el sector, agricultores, eh, bueno, no dan su opinión acerca de la construcción del peaje en, eh, entre Patricia Pilar y Buenafé. En estos momentos vamos a conversar con el prefecto, Johnny Terán con quien nos va a decir eh, cuál es la hoja de ruta que se ha llegado con respecto a este tema de la ampliación de 25. Buen día. Sí, bueno, hemos venido primero a Patricia Pilar para revisar y trabajar con el presidente de la Junta Parroquial por unas vías que ya se van a iniciar los trabajos de, de construcción, otras que están en etapa de evaluación, para que entran en este mismo año para su ejecución, y unas calles que se están asfaltando en Patricia Pilar. Pero también era importante reunirse y escuchar los criterios de los representantes de la asamblea local, los representantes de los centros agrícolas, un concejal y el presidente de la Junta Parroquial. En el caso de que ya se quiere colocar un peaje en dentro de la provincia de Los Ríos, entre, entre la ciudad de Buenafé y Patricia Pilar, sin haber hecho ningún trabajo, que es lo grave, porque se advirtió al Ministerio de Obras Públicas que la comunidad no iba a permitir que se construyan peajes y comiencen a cobrar antes que se comiencen a hacer las obras. Y es lo que quieren hacer, lamentablemente no escucharon lo, la advertencia que se les dijo en cierto momento, y ahora nos hemos reunido para delinear algunas acciones y evitar que se construya un peaje sin antes comenzar a hacer la ampliación de la vía. No estamos en contra del peaje, no estamos en contra de los pagos, pero sí estamos en contra de que se, se quiera cobrar por un servicio que no se está dando a la comunidad. Prefecto, ¿sí que conoce de la modalidad de este contrato de la ampliación en el tramo Santo Domingo-Buenafe? ¿Cuáles son los parámetros? Porque Inicialmente se había dicho que se iba primero a ampliar y luego al peaje, pero vemos que ha sido caso contrario. No solamente eso, sino que la empresa que adjudicó la vía fue Técnica General de Construcciones. Se le advirtió al gobierno y al ministro que el señor Teodoro Calle, el accionista principal de esta empresa y su gerente general, estaba con problemas con el, con el famoso caso de Arroz Verde. Y así fue. El señor ha sido sentenciado ocho años de prisión, cosa que esa, esa empresa está en una situación económica muy complicada porque su principal está con este problema. No, no, no es suficiente con eso, contrata con técnica general de Construcciones y el contrato lo firman con otra empresa, ni siquiera con la misma que contrató. Y cambian la forma y modalidad que le están dando a Técnicas general de Construcciones, a esta empresa, le están entregando para que cobre por 18 meses el peaje para demostrar de que la vía es rentable y que la, eh, los sistemas financieros les puedan dar el financiamiento. Cuando no es así, la ley es clarísima, de que la persona que adjudica una obra tiene que demostrar que tiene condiciones técnicas, económicas y financieras, no que después que ha contratado demuestre que puede conseguir el financiamiento. Cosa que ahora es la primera reunión en las cosas que se ha fijado con quienes no hemos reunido es enviar una comunicación al Presidente de la República y al Ministro, porque las condiciones han cambiado, fueron otros los que hicieron este mal contrato, ahora tenemos nuevos actores, Presidente y un nuevo Ministro, vamos a tratar de recoger las firmas de, de instituciones y de personas de, de la comunidad de Buena Fe. puede sumarse también Quevedo y otras comunidades, porque este es un problema, un problema general, no es un problema solamente de, de Patricia Pilar ni de Buena Fe sino de una provincia y una zona del país, para que conozca el Presidente de la República de estas novedades y tratar de que en poco tiempo nos dé una respuesta. No hay para qué adelantar criterios, hay que primero verlo por esa vía, una vez que se tengan respuestas o ver cuál es el criterio que tiene el Presidente de la República, ahí valoraremos, valoraremos... ...las medidas que se a tomar para que esto se supere y se solucione. Adicionalmente, ¿cuál es la situación del tramo quevedo pujan eh, babaoyo Eso pasó algo parecido. Eh, se quedó únicamente en la... se adjudicó hoy una empresa, que es la empresa Erdoíza... ...y se quedó en el tramo de negociación económica. En, es, en ese proceso participa también como parte de la prefectura pero nosotros no quisimos firmar el acuerdo económico. Primero que estamos, estamos en desacuerdo sobre las inversiones que se tenía que hacer y segundo, si estamos tan cerca ya de un cambio de gobierno, esperemos que sea el nuevo gobierno que lo valore para que no piense que estamos haciendo adjudicaciones o contratos de última hora. Pero esperamos que también esto de aquí llegue a buenos términos. La aspiración es que al menos este año ya se logre congresar. Por ahora, por ahora eh, en convenio con el EMETOC... Como prefectura le estamos dando mantenimiento a la vía, estamos haciendo bacheo, estamos haciendo bacheo menor, bacheo mayor, estamos cambiando estructura de vía en algunos sectores y la vía va a quedar bacheada, va a quedar reconstruida y adicionalmente va a, estar, va a tener todo lo que es la señalética horizontal y vertical. Perfecto, sabemos que ya se están este, haciendo los estudios técnicos para la construcción de la vía Guayacán, Gualipe, una obra esperada por mucho tiempo por nuestros agricultores. Bueno, no los estudios, esa vía ya está contratada, en los próximos días vengo ya para hacer el arranque de la vía, eh, la está contratando un consorcio que se unió a enviar Ríos para ejecutar esa obra. De ahí tenemos varias vías que ya están aprobadas, eh, estamos esperando algunas que tienen financiamiento del OK de, del Banco del Estado para poderlas licitar, y tenemos también vías que fueron sugeridas por la comunidad y por el presidente de la Junta Parroquial, porque siempre les consulto a las juntas parroquiales, a los alcaldes de la comunidad que se haga, y nos pidieron que se realice la vía que me parece sumamente importante, ya la recorrí, ya estamos haciendo las colaboraciones que va desde Patricia Pilar hacia la 14, que me parece que es una vía de conexión donde se ahorra un altísimo recorrido los las personas que hacen actividad agrícola y comercial, y eso va a beneficiar significativamente a Patricia Pilar. Frente a esto, prefecto, queremos saber cómo está la situación de Enviel Ríos. Tenemos conocimiento, bueno, de que hay algunos bolqueteros que están impagos. ¿Cómo va la situación? A ver, eh, un poco separando los temas, ¿no? Las personas que han reclamado no son contratistas de Envial Ríos. Son personas que han trabajado para contratistas en Bel Ríos. O sea, hay, hay una contratación con empresas que nos dan servicios de, de acarreo material, de alquiler de, de maquinaria pesada, pero no han contratado directamente con en Bel Ríos. Eh, ellos parece que subcontrataron a estas personas. Indudablemente no hay como o sea, Ellos ¿cómo? tienen que cancelar... Los son, son los contratistas. Sí, indudablemente los contratistas no se les ha pagado... ...todo lo que tenía que pagárseles... ...Enviar Río es una empresa que la, la arrancamos con un déficit de 6 millones de dólares... ...6 millones de dólares... ...no dicho por la administración mía... ...eso, eso ese informe financiero lo entregó la anterior administración... ...que hasta pidieron que la prefectura inyecte una, una cantidad de, de recursos... ...para poderlo superar... ...nosotros la estamos haciendo salir adelante la, la empresa... Ahora el déficit de 6 millones pasó a 3 millones, pero sigue estando en una situación bastante eh, financieramente preocupante. Esperamos que con, con estos consorcios y con más obras que le estoy dando, la empresa vaya teniendo recursos y pueda tener ya su punto de equilibrio para que, para que pueda administrarse de mejor manera. Sí, no le doy más trabajo tampoco porque, eh, si bien es cierto, es una empresa de la prefectura pero cuando contratamos con ellos Prefectura en Vial es como que contratamos con cualquier otra empresa. Así que por los cuidados que tenemos, no estamos dándole de a poco para que vaya saliendo de la dificultad que tiene. ¿Esto, prefecto, ha retrasado un poco el tema de las obras de vialidad? Por ejemplo, en La Esperanza existe también un tramo que aún no se ha podido ser asfaltado, pese a que el letrero esté ahí hace un año. Sí, ya, ya es, bueno, La Esperanza se logró, se logró terminar. Ahora estamos con un problema de que algo ya se veía venir que... La planta principal, la de producción de asfalto, eh, tuvo que paralizársela y estamos consiguiendo las cotizaciones para arreglarla entre 200 y 300 mil dólares. Cuesta ponerla, ponerla en marcha. De ahí tenemos proyectos que lamentablemente para ellos era muy difícil, por decirle la vía Mocache-La Templanza, 11 kilómetros y unos bacheos. Esa vía, que costaba un millón mil dólares, ya se habían adelantado 700 mil dólares. Y no habían hecho ni el 10% de la vía. Cosa que en Vial Ríos termina las obras, planilla, y si planilla 100 mil dólares, como ha recibido el 70%, lo que coge es 30 mil. Cosa que cada vez que planilla, en lugar de tener oxígeno y recursos, lo que hace es eh, este, retrasarse más en su estado financiero. Otro caso es el, otra obra que tiene que tiene 7 años ya en construcción. Esperábamos terminarla ya para el próximo mes, que es la ruta ecológica. Igual manera, la ruta ecológica habían recibido casi todo el recurso y la habían dejado abandonada. Había un avance de obras de apenas el 15%. Ya está en este momento en un 80%, pero lamentablemente, lamentablemente, ha existido un problema de la municipalidad, no de nosotros. Por, por esa ruta ecológica pasa la tubería de acero, de acero dúctil, que lleva todas las aguas servidas de, de Quevedo, del centro de Quevedo, a una planta de tratamiento de aguas servidas. Esa tubería está enterrada a 6 metros con relación a la vía. Ahora que el alcalde John Salcedo retomó el alcantarillado de Quevedo, está haciendo un contrato, tiene un contrato de ejecución de 6 millones de dólares, y comienzan a hacer las pruebas de bombeo, resulta que la, vía está, la tubería está colapsada. Hicieron las excavaciones, como son tan grandes las excavaciones, desestabilizaron el talud de la vía y eso se ha paralizado. Ayer tenían una reunión el municipio con los técnicos nuestros para ver una alternativa. Una de las alternativas que le estamos dando a la alcaldía es que ya esa tubería colapsada que recorre tres kilómetros en el sector, ya la deje perdida porque puede colapsar aquí, puede estar dañada más adelante sino que ponga, más barato le sale poner una nueva tubería ya arriba, paralela a la vía que estamos construyendo, y de esa manera poderla controlar mejor. Y es más barato ponerse a recuperar una tubería antigua, es pasar el tiempo y adicionalmente hay una vía sobre ella. O sea que tenían que interrumpirnos un poco más de un kilómetro y los costos de remediar eso iban a ser mayores a poner una vía, una, una tubería nueva. Eso Perfecto. nos está haciendo atrasar. Esta obra que la queríamos entregar ya el mes de julio, estaba programada para su entrega. Perfecto, ¿Qué otros proyectos se tiene previsto para el Cantón Monaco? Bueno, le comenté, le comenté del tramo... Eh, en, kilómetros, en kilómetros son un poco más de 25 kilómetros de vías nuevas asfaltadas. Eh, estamos haciendo algunas vías que no están en Buenafé, pero ayudan muchísimo a Buenafé, como el caso de la, de la vía que viene desde, desde el puente Lulo de Valencia y llega aquí a la E25, ahí hay un tramo de 6 kilómetros que lo estamos nosotros faltando, que pasa por Federico Intriago, pero los beneficios más directos son para el sector de Buenafé. La otra, la otra vía que ya estamos valorando para, para ponerla en proceso de ejecución es la que va desde el puente gallina le dicen, el puente gallina que es desde afuera de Buenafé y llega a la Federico Intriago si bien es cierto, casi el 100% de la vía está en Valencia pero los que más transitan esa, esta vía es el movimiento económico que se da en el Cantón Buenafé Perfecto. ¿Cómo está la situación la firma del convenio con el paso de, lateral de Juján babayo El gobierno anterior que hubo los compromisos ya se terminó, la próxima semana tengo una reunión con el Ministro de Obras Públicas para un poco reunirnos sobre todos estos temas, incluido la, esta, este tramo de la vía E25, vamos a tratar eso, hay compromisos que, que no se dieron en el gobierno pasado, tratar de, que, de renovarlos para poder recibir esos beneficios, pero en todo caso, nosotros estamos ya terminando los estudios y si no se lo da bajo convenio con, con el gobierno nacional, sí lo estamos nosotros en este momento valorando para ver la posibilidad de que como prefectura ejecutar esa vía. Ya no a cuatro carriles como es el diseño original, pero sí hacer los dos carriles como el paso lateral que tiene Yaguachi, que ha solucionado en gran parte ese problema. Y para nosotros, para nosotros el problema es pujan que después de las 3 de la tarde usted se demora hasta dos horas en cruzar eh, esa comunidad y hace que nuestra provincia y nuestros recorridos se hagan poco competitivos porque lo, los vehículos se comienzan a ir por otro lado y no pasan por la provincia de Los Ríos. Lo último, lo último, ¿Cómo, ¿cuál es el escenario eh, económico de la prefectura de Los Ríos con las deudas del gobierno que quedan anteriormente y con el nuevo gobierno que se nos viene? ¿Qué está ahí? Bueno, casi no se superaron los problemas. Sí, o sea, más al día están con el gobierno nacional los municipios que la prefectura. Las prefecturas en general a nivel nacional, el gobierno no nos dio el mismo trato. En el caso nuestro nos deben un poco más de 35 millones de dólares. Pero sí logramos nosotros hacer unos, eh, una planificación financiera que nos permitió, a pesar de la crisis, no haber parado nunca. Sí, seguimos contratando obra pública seguimos haciendo riego y drenaje, seguimos haciendo acciones en beneficio de la comunidad, tenemos al día nuestros proveedores, tenemos al día nuestro personal, y eso nos ha ayudado a que, a que no se descompense la obra pública en la provincia de Río. Y tenemos recursos ahorrados, les decía el otro día que tengo un poco más de 6 millones de dólares en bonos. Cuando ya el gobierno no tuvo dinero, bueno, tienes bonos, entrégueme bonos, eh, y los tengo para cualquier emergencia poder pagar en bonos. Eh, no los quiero ocupar todavía porque me están produciendo más de 30 mil dólares mensuales en intereses. Los bonos no son de negociación rápida, pero sí me están generando una cantidad significativa de intereses. Así que, por ahora, por ahora cubiertos, eh, siempre la visión nuestra es que si no recibimos dinero en tres meses o cuatro meses, nos alcanza lo que tenemos nosotros ahorrado y de esa manera nos vamos a mantener. Estamos conscientes de la. Realidad que vive el gobierno que ha heredado este problema, como lo el anterior. Pero también vamos a dar un tiempo y de ahí vamos a comenzar a hacer las exigencias, porque no nos puede decir que está la cosa difícil, porque cuando era candidato decía que era fácil. Así que ellos conocen muy bien la realidad del Ecuador y esperamos que pronto vayan a dar alguna iniciativa de cómo van a corregir los temas de deuda que tienen con las prefecturas. Muchas gracias. gracias, perfecto. Bueno, amigos e internautas, esta fue la entrevista con el prefecto de la provincia de Los Ríos, Johnny Terán, eh, quien nos dio algunas directrices acerca del tema de la concesión de la vía de la E25, también en la construcción del peaje. Están en conversaciones ahora con el nuevo gobierno, se piensa reunir ya la próxima semana con el nuevo ministro de Obras Públicas y otras obras que se estarían ejecutando. Esa es la información, amigos, que tenemos a esta hora del día. Vamos a conversar con eh, Víctor Hugo Chalaco, el ex concejal rural del Cantón Buena Fe, y eh, nos va a dar su opinión acerca de la reunión obtenida el día de hoy. Buen día. Muchas gracias. Eh, como ya han escuchado al presidente del gobierno parroquial, al señor prefecto eh, y a los amigos del Cantón Buena Fe, eh, esta reunión, esta primera reunión que hemos tenido el día de hoy, fructífera. Aspiramos de que lo que se tiene, lo que se ha manifestado el día de hoy se, se pueda hacer realidad. Que es que no, no queremos la construcción del peaje, un peaje que se lo está ya haciendo, sin un permiso de, de uso de suelo. Al señor Calle, que es el gerente de esta compañía de Santo Domingo, la semana pasada le dije, usted no ha sacado todavía el permiso de uso de suelo, ya están trabajando. Entonces, como concejal... Nuestra oposición fue a, a, a que no se construya. ¿Cuáles serían los beneficios? No dio los beneficios. Quieren construir, ya construyeron un peaje, van por el segundo, ¿y cuándo van a ampliar? Le dije que esta vía es la vía de los rebacheos, o los de los bacheos, porque solo se han pasado en, en bachar y bachar y nada más. ¿Y cuándo, para cuándo será la ampliación de la vía? Bueno, se habla de Primeramente diálogo y luego posiblemente manifestaciones, cierre de vías. Los diálogos los hemos tenido ya en Santo Domingo. Lamentablemente las autoridades de Santo Domingo no dieron el apoyo a la ciudadanía. Hoy el prefecto de Los Ríos está dando ese apoyo y como se lo dije en su momento, gracias a esta autoridad provincial que viene a estar con el pueblo, porque así deben ser las autoridades. Nuestro prefecto viene ha dado la cara de decir que está con su pueblo, está con su gente y va a respaldar en las acciones que se tomen. Vamos a un diálogo, vamos a conversar, pero si no se saca nada en el diálogo, nosotros como pueblo tendremos que decir nuestra posición cuál es. No se, no se oponen a la construcción del, de, los, de la caseta de peaje, sino al cobro anticipado. Al peaje. cobro anticipado, eso sí que quede claro. Nosotros no nos oponemos a, a una ampliación, nos estamos oponiendo al cobro anticipado del peaje. Pueden construir una vez que ya estén haciendo la vía o que esté ampliada la vía, pueden poner el viaje, no hay ningún problema. Nuestra oposición es que están cobrando ya un viaje y viene el segundo viaje. Patricia Pilar es la más perjudicada. A menos de 20 kilómetros un viaje, a menos de 15 o 20 kilómetros otro viaje, dos viajes. ¿Y cuáles son los beneficios? Yo le pregunté al señor Calle, dice, tienen que pasar cinco veces diarias por los cinco días para poderle hacer la rebaja del de 50% recién. Eso no es un beneficio para el pueblo. Okay. Okay, muchas gracias al concejal rural. Bueno, fueron las palabras del concejal de buena fe. Eh, van a dialogar, van a esperar el pronunciamiento de las autoridades eh, del Estado y están oponiéndose oh, al cobro de un peaje. Eh, sin embargo, bueno, en caso de que no se llega a un consenso de diálogo, pues van a tomar medidas de hecho en conclusión de lo que acaba de decir el concejal de Buena Fe. Es la información, amigos, que tenemos a esta hora del día. Gracias por sintonizarnos en nuestras plataformas de Facebook, al día y al Y también les invitamos a todos ustedes a revisar nuestra plataforma web www.aldía.com.es y a suscribirse a nuestro... Eh, contacto de difusión que está en las que está en estos momentos en la pantalla, donde ustedes pueden recibir esta y más información para que estén enterados de lo que ocurre a nivel local, provincial y nacional e incluso también internacional. Muchas gracias.